Hola amigos, bienvenidos al video número 3 de el presente de los verbos regulares terminados en AR Vamos a empezar con el verbo caminar En presente nos va a quedar Yo camino, tú caminas, él, ella, usted camina Nosotros, nosotras caminamos Vosotros, vosotras camináis ellos, ellas, ustedes caminan. Cantar. Yo canto. Tú cantas. Él, ella, usted canta. Nosotros, nosotras cantamos. Vosotros, vosotras cantáis. Ellos, ellas, ustedes cantan. Cargar. Yo cargo. Tú cargas, él, ella, usted carga, nosotros, nosotras cargamos, vosotros, vosotras cargáis, ellos, ellas, ustedes cargan. Charlar, yo charlo, tú charlas, él, ella, usted charla, nosotros, nosotras charlamos. Vosotros, vosotras charláis, ellos, ellas, ustedes charlan. Chocar, yo choco, tú chocas, él, ella, usted choca, nosotros, nosotras chocamos, vosotros, vosotras chocáis, ellos, ellas, ustedes chocan. Cocinar, yo cocino, tú cocinas, él, ella, usted cocina, nosotros, nosotras cocinamos, vosotros, vosotras cocináis, ellos, ellas, ustedes cocinan. Colocar, yo coloco, tú colocas. Él, ella, usted coloca. Nosotros, nosotras colocamos. Vosotros, vosotras colocáis. Ellos, ellas, ustedes colocan. Tenemos ahora el verbo comprar. Yo compro. Tú compras. Él, ella, usted compra. Nosotros, nosotras compramos. Vosotros, vosotras compráis. Ellos, ellas, ustedes compran. Contestar. Yo contesto. Tú contestas. Él, ella, usted contesta. Nosotros, nosotras contestamos. Vosotros, vosotras contestáis. Ellos, ellas, ustedes contestan. Contratar. Yo contrato. Tú contratas. Él, ella, usted contrata. Nosotros, nosotras contratamos. Vosotros, vosotras contratáis. Ellos, ellas, ustedes contratan. Seguimos con el verbo cortar. Yo corto. Tú cortas. Él, ella, usted corta. Nosotros, nosotras cortamos. Vosotros, vosotras cortáis. Ellos, ellas, ustedes cortan. Cruzar. Yo cruzo. Tú cruzas. Él, ella, usted cruza. Nosotros, nosotras cruzamos. Vosotros, vosotras cruzáis. Ellos, ellas, ustedes cruzan. Bueno, hemos llegado al primer verbo con el que iniciamos este video, el verbo caminar. Recuerda que este es el círculo número 3 con 12 verbos regulares que terminan en ar en tiempo presente. También quiero recordarte que este material lo puedes adquirir en Teachers Pay Teachers. Aquí abajo de este video te dejo el enlace para que vayas a mi tienda virtual Muchas gracias por ver este video y nos vemos en una próxima clase con más verbos eh, regulares en tiempo presente Hasta pronto amigos